Es importante destacar que los beneficios del consumo regular de pescado azul en la salud cognitiva y cardiovascular superan los riesgos potenciales de la exposición al mercurio. Sin embargo, se deben tomar medidas para limitar la exposición al mercurio y elegir fuentes de pescado confiables y seguras.